asistente a los congresos de nefrología habituales que tenemos presencial este año. Como ustedes sabrán, tenemos un congreso diferente, va a ser un congreso virtual que va a ocurrir desde el 2 de noviembre al 6 de noviembre de este año. Tenemos excelentes invitados, tenemos variados temas que vamos a tocar tanto de nefrología, de diálisis y de trasplante en nuestro congreso y quiero invitarlos particularmente a a los simposios de la industria. Los simposios de la industria este año tenemos grandes novedades. Tendremos la presencia eh, de Gido Hershwin en, en el simposio de AstraZeneca que nos va a hablar de DAPA-CKD en vivo y en directo, un trabajo recién publicado muy novedoso. La gente de Beringer nos invita también a analizar el papel de los ISGLT2 en la enfermedad renal en sus diferentes eh, eh, formas de actuar, ¿ah? ya sea tanto en síndrome cardiorrenal como en nefropatía diabética o no. Y también tendremos otros simposios de, de intucha como el de Fresenius Cavi. Ellos van a hacer una apuesta al día sobre el tema de terapia eh, nutricional con dieta de muy bajo contenido proteico, más que análogo tanto el análisis médico como el análisis nutricional de este tema y, por supuesto, como siempre, Fresenius Medical Care nos va a acompañar con temas relacionados con diálisis. Como ven ustedes, aparte de los invitados internacionales que tenemos en el ámbito de nefrología, diálisis y trasplante, tenemos el apoyo de la industria farmacéutica a través de estos simposios que esperamos que tengan mucha participación de ustedes y que disfruten con los contenidos que en ellos se va a entregar. Así que muchas gracias por su atención y los dejo cordialmente invitados a nuestro Congreso de Nefrología, Diálisis y Trasplante Virtual 2020. Muchas gracias.